¡Ay, mis amores! Ruby, Medina y mi Alenit Vargas. ¡Ay! ¡Ay, me hubiera dado gusto haberte conocido mucho antes de conocerla a ella! ¡Te va a sonar absurdo! Pero con esto me hubiera evitado toda esta enredadera Que a veces estoy abrazado con ella y pienso en ti A veces estoy acostado con ella y pienso en ti ¡Ja! Doctor Randy Gavarra, la medicina en pasta Ay que a veces salgo a la calle con ella y pienso en ti Decirlo debería causarme pena y fue no es así Antes de que tú llegaras, mi vida con ella era tan diferente eh, Tú transformaste la llama, y y mi amor por ella ya no es tan ardiente La confusión que hoy me embarca, me obliga a pensar si olvidarte o querer Ay, que a veces voy a llamarla a ella y te marco a ti A veces estoy acostado con ella y pienso en ti A veces salgo a la calle con ella y pienso en ti Decirlo debería causarme pena